Sí, buenos días. Eh, Empezamos ya. No veo a, a, no veo a mis compañeros de mesa. Est sí, está, están conectados eh, los dos, sí. Muy bien. Pues eh, voy a ser muy breve. Buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy breve en la introducción de este panel, puesto que eh, me dicen que que las dos personas, los eurodiputados, que han tenido la amabilidad de, de estar aquí esta mañana, tienen una agenda muy apretada y tendremos que acabar puntualmente a, a las once y media. Eh, agradecer sinceramente su presencia aquí de una de las instituciones, eh, representada por ellos el Parlamento Europeo, quizá la más cercana, una de las más cercanas a, a la ciudadanía. Somos nosotros, las mujeres y los hombres europeos, los que elegimos a, a los diputados. Eh, desde APN estamos siempre muy pendientes de los debates de, del Parlamento. Ahora, últimamente, en los últimos tiempos, en un pasado próximo eh, todo el proceso que ha habido para, para el próximo periodo de programación de la política de cohesión y, y no solamente aporta mucho el Parlamento en cuanto a, a, al presupuesto que en, este, en virtud de la, de la codecisión que, eh, también tiene que ser aprobado y ha habido ahí eh, una apuesta por subir en el Fondo Social Europeo el presupuesto para luchar contra la pobreza, sino también en, en políticas, en aspectos cualitativos. Así que agradeciendo de, de corazón, vuelvo a decir esta, esta presencia, voy a pasar a, a presentarle según está en el, en el programa. Eh, en primer lugar, eh, va a... Va a participar el señor Daniel Freud, eh, eurodiputado del Grupo Los Verdes Alianza Libre Europa. <ríe> voy a resumir un poco su extenso e importante currículum. Estudió Política, Economía y Derecho en Leipzig, París y Washington. Después de trabajar para el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y las instituciones europeas, dirigió el Trabajo Europeo de Transparencia Internacional, durante cinco años trabajando en la lucha contra la corrupción y publicando sobre temas como la transparencia en la legislación y los conflictos de intereses. Desde su elección al el Parlamento Europeo en el 19, continúa este trabajo en el Parlamento, es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Control Presupuestario, negociador del Grupo Verde para la Conferencia sobre el Futuro de Europa y presidente del Grupo de Trabajo Multipartidista del... Parlamento Europeo sobre la lucha contra eh, la corrupción. Quiero, si me permiten, un, un comentario eh, personal. Eh, me ha parecido muy interesante que en su currículum eh, Daniel ha añadido que eh, conoció a su esposa italiana en el Erasmus. Sobre todo que juntos tienen un hijo y una hija. No es habitual que los hombres en su currículum profesional también incluyan un detalle vital. ¿no? Y yo creo que es un avance importante. No veo en su despacho a, a Daniel y confío que nos esté oyendo desde otro lugar y que comience la, su intervención. Well, thanks so much uh, for for the invitation. I hope everyone can hear me. Um, some might have to activate the translation, I guess. Uh, there's a button down there where you can switch to the Spanish channel. Um, well, very pleased to be here and, and, and speak a bit about the, the, the European Union's role uh, in, in the fight against inequalities, uh, poverty. Um, I mean, traditionally speaking, the European Union has very little competence in this, right? The, this started as a common market, uh, we, we do legislation now in, in a lot of areas, but um but, but social programs and um and and, and all these things uh, the the european union still today has has a reasonably weak role on uh, that's left to member states to uh, to the states within the the member states or or to the local uh, cities and and communes um but but obviously the the eu does play a, a vital role in in in elements that i think have a big influence on on the social systems of of all our member states because obviously if you uh, if you create a common market if people are uh, are allowed to freely move to to live anywhere in the union to work to fall in love uh, if if if that happens um then then obviously that has an impact on the on the social systems it has an impact on um, on equality it has a huge impact if you know we create a common market for large companies but that uh, maybe small and medium sized companies cannot take as easily advantage of of this huge market of 450 million uh, consumers when you know large companies can exploit the current legal situation in the european union and basically not pay any taxes whereas small and medium uh, enterprises local business they all pay The the, the the full tax rate that applies wherever they operate, uh, but companies like Amazon or Apple or Volkswagen or McDonald's, uh, they don't. Uh, they they often don't pay their fair share. Uh, they use, um, you know, the loopholes, the uh, profit shifting within the union uh, to to get around these systems, and that's obviously something. You know that impacts on how much tax revenue do uh, our cities have, our uh, our regions have um, to to pay for social programs when when large companies that might be operating in in our regions uh, don't don't pay their fair share, and that is something that the European Union can do something about or could do something about. Um, I think another element is that. Um, given that we have created the common currency together with the with single market, we have seen particularly in the financial crisis and in the aftermath in the European Union that you know rules that were imposed by the European Union in many of our member states made things worse. They dragged out this crisis for way longer than, than it had to be. The European Union institutions imposed heavy cuts To um, to to social security nets um, most uh, well most radically in the case of Greece. Where the European Commission, the European institutions overall, uh, you know, brought down uh, retirement payments. They cut uh, funding for uh, for the health sector. Um, they they cut unemployment benefits and so on, uh, or or made the payment of of European uh, credit and support funds conditional uh, upon changes uh, to to social safety nets. And that obviously is a huge intrusion. In, into those member state systems, and where all of a sudden the European Union uh, didn't always respect uh, the the fundamental social values that we actually hold quite dearly in in the European Union, right? I'm I'm quite glad that with the Corona economic fallout now, it seems that some lessons have been learned from from what happened in the aftermath of the financial crisis um there is now this recovery fund that i think you guys have spoken about in the in the first panel already quite extensively i doubt that it's big enough, but it's something uh, the European Parliament early on uh, suggested a fund that would be twice the size of uh, what would be agreed on. Uh, what has been agreed on in the end, we see now with the with the 1.8 uh, trillion euro program that uh, that Joe Biden has passed, uh, or, or is about to pass in the United States, you know that there is a much more ambitious Uh, a spending program to to relaunch the economy to to also pay into uh, into the social safety net and and I'm wondering if that is not something that the European Union uh, should reflect on. I mean we we will see including in the next few months how the economic development um, actually works. How quickly do we now get out of the crisis? How quickly do the economies? In, including in Spain, uh, pick up um, how well does the tourism uh, season of the summer actually work, um, and, and then depending on that, uh, you know, do do we have to boost uh, the, the the programs that we have adopted before Christmas last year? The last aspect I would like uh, to mention before I give it to the other speaker, and then we can discuss more in detail uh, afterwards, is is is the question of the greening of our economies because climate change is probably the most vital challenge uh, that we as Europeans are, are, are facing today, but will continue to face over, over the decades to come. Um, we have to transition our economies to to a more more sustainable way uh, a more climate friendly way but also uh, you know uh, respecting species halting the extermination of species all all around the world at the scale uh, that um, that we haven't seen in many millions of years uh, for for our own survival on this planet's sake right it absolutely makes sense that we as europeans Uh, do this together. It's cheaper, it's safer, uh, it's more easy if we do it together rather than if each little country uh, does their own plan or tries to do this uh, alone. It's cheaper if we borrow together. Uh, the energy security is better if we do it in a European grid of renewables and when there is much sun in Spain uh, and little wind in Germany that you help us out and if there's a lot of wind in Germany and little sun in Spain that we help you out with our electricity. I mean, in, in all these aspects, it just makes sense that we do this together as as Europeans. But for me, it's also quite clear that in this tradition in, in this transition to renewable energy to a more sustainable um, economy and, and, and industry, there will necessarily be people for, for whom this means a lot of change. People that today work in coal mines, uh, people that today produce combustion engine cars, uh, people that today work in an agriculture uh, that is unsustainable, you know, their jobs, their lives will change along the way. And I think it is our European task to, to help In in those kind of situations, because we need to make that transition, I think it will we all collectively will be better off at the end because there is fantastic jobs uh, and you know huge market opportunities, a lot of wealth to be generated, and I want Europe to be at the forefront of this. I don't want this to leave to the Chinese or to the Americans or or anybody else. I want Europe. Uh, to produce those technologies, those services uh, that that are necessary. But it means that for some people uh, this is a heavy transition and we need to help those people along um, to make this work for everyone. We shouldn't leave certain people, certain regions, or or, or certain countries behind in, in, in this transition, and I think the European Union needs to take that seriously. Because we have been good at integrating our markets, we have been good at making this attractive for multinational companies, we are now taking the first step in jointly investing in a transition towards digital and green future. But so far, we haven't taken the step at also making sure that we're not leaving anyone behind, uh, that this is a social transformation, that for those that this means unemployment for a while, uh, retraining for another job uh, that has a better future. You know, there is a role for Europe there as well in setting minimum standards in making sure that there is a European social safety net as well. And just to say that Constructing such a European social safety net also provides us with an automatic stabilizer for our for our currency union and for for our market. So it it makes sense both from a you know philosophical or human human point of view that obviously we we should show solidarity with each other, but it also makes economic sense. Uh, that we do this each other stabilize our uh, our, our economy and uh, make sure that we don't have crisis after crisis uh, in in in the european union maybe so far from me and looking forward to the discussion thanks el tiempo para que haya más después un espacio para las para las preguntas. Así que voy a pasar a, a presentaros a, a la siguiente ponente, a Alicia Holmes-Ginnell, eurodiputada. Eh, Alicia es eh, eh, eurodiputada por el Grupo de Alianza Progresista y Socialistas y Demócratas. Es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Diplomacia y Función Pública Internacional por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. Ha trabajado como becaria en el Parlamento Europeo, y como asesora en la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno de, de las Islas Baleares. Es miembro ahora de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales de la Comisión de Industria, Investigación, Energía y de la Delegación, para las relaciones con los países de la América Central y de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria. Recientemente también eh, preside la organización que agrupa a las juventudes socialistas europeas. Eh, bienvenida. Eh, me gustaría, Alicia, si pudieras también que nos hicieras referencia a la Conferencia sobre el Futuro de, de Europa en el que tenemos puestas muchas esperanzas y que parece que desde el pasado mes de mayo, con la firma de la Comisión, el Consejo y vosotros, el propio Parlamento, eh, se va ya a poner en, en marcha desde que se creó en el 19. Muchas gracias, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Sally. Y si te parece, explico un poco lo que tenía pensado en cuanto a tema de pobreza y al finalizar os explico un poquito el tema conferencia sobre el futuro de Europa, que es un tema muy importante Estupendo. y del cual yo también voy a estar en la plenaria eh, como representante de mi familia política, así que os podré explicar un poquito y si tenéis dudas también resolverlas. Uh, bueno, primero de todo, quería agradeceros la invitación, uh, porque creo que uh, este evento se está realizando en un momento muy oportuno. Uh, me gustaría empezar primero de todo hablando un poco de la importancia de las políticas públicas para contener la crisis y favorecer esa recuperación justa tan, tan deseada. Yo creo que en un contexto de desigualdades crecientes, incertidumbre política y dudas respecto a las instituciones heredadas de la crisis del 2008, uh, la crisis del COVID ha puesto de nuevo ha supuesto de nuevo un duro varapalo en términos tanto sociales como laborales, como económicos, etc. Lo que comenzó como una crisis sanitaria se ha convertido en definitiva en una crisis económica de tal envergadura que está poniendo en entredicho la fortaleza de nuestros sistemas de bienestar y de protección social, pero al mismo tiempo ha reafirmado la importancia del Estado y de la acción pública y ha subrayado la importancia de tener unos servicios públicos de calidad y ha puesto también de manifiesto los efectos de una financiación insuficiente y la necesidad de mejorar esas condiciones laborales de todos y de todas. Europa ahora mismo se encuentra en una situación única para poder invertir en una recuperación colectiva y en un futuro común. Y en ese contexto de excepcionalidad me gustaría destacar que las prioridades de las que los socialistas, con las que los socialistas empezamos la legislatura no han cambiado como consecuencia de, del COVID. Siempre nuestra familia política ha apostado por garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y de garantizar el progreso social y ecológico sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás en el marco de las transiciones digitales y verdes. Uh, por lo tanto, lo que, ha lo que ha puesto de manifiesto es que nuestras prioridades de reformas e inversiones que ya veníamos defendiendo ahora mismo pues, son más necesarias que nunca y que deben implementarse en la mayor brevedad posible. Porque el cómo invirtamos hoy tendrá grandes repercusiones uh, en las próximas generaciones. Y yo hablo también como ciudadana joven ¿no? de, de Europa, uh, que creo que, que, es, que estamos en un momento crucial para, sobre todo, mi generación y las, y las, y las, las que vienen detrás de la nuestra. Entonces, la, la mejor integración de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, la, de Naciones Unidas y los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales a través de su plan de acción, así como la implementación de las políticas sociales progresivas e inversiones sostenibles, allá donde sea necesario, uh, deben ir acompañadas de un marco presupuestario acorde con la situación de excepcionalidad que vivimos, uh, tal y como hemos defendido los socialistas durante las negociaciones del paquete de recuperación, el Next Generation EU, que supongo que conocéis uh, muy bien. Uh, desde el Parlamento Europeo, nuestro grupo también aboga porque los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y los ODS uh, sean los que orienten estas reformas e inversiones, poniendo así en pie de igualdad los objetivos sociales con los objetivos económicos y también medioambientales. Y esto tiene su reflejo en el Plan de Recuperación, uh, Transformación y Resiliencia, con uh, el caso de, de, del Gobierno de España, que así se llama, que es un plan que, que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos y que pretende acelerar esas transformaciones que ya precisaba España y las que necesitaba antes de la pandemia y que ahora es preciso implementar con más urgencia que nunca y que sustenta los cuatro pilares esenciales que son la transformación digital, la ecológica, la cohesión social y territorial y la agenda feminista, también muy importante. Y en este contexto de reformas, pues hemos venido de, uh, defendiendo diferentes medidas basadas en la justicia social que contribuyen a, a reforzar nuestro estado de, de bienestar y también a ayudar a, a, a frenar no esos índices de pobreza que tenemos uh, tan elevados, que la verdad que es un tema que teníamos, que pensábamos que teníamos superado, pero que nos hemos dado cuenta con la pandemia que efectivamente, pues no. Uno de ellos es la nueva agenda social, que los Estados miembros hagan uso de la flexibilidad fiscal en el contexto de la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para prevenir y mitigar las consecuencias sociales de la crisis. También la condicionalidad social para aquellas empresas que acceden a ayuda financiera. Una garantía infantil ambiciosa que nos ayuda a dar respuesta a fenómenos que creíamos desterrados en nuestras sociedades, como es la pobreza infantil una garantía juvenil reforzada que prime la calidad de las ofertas y nos ayude a hacer frente al desempleo juvenil y a la situación de precariedad a la que se enfrentan uh, los y las jóvenes, un marco europeo de salarios mínimos que también garantice unas condiciones de vida dignas para todos y para todas, o una agenda uh, europea de teletrabajo para adaptar nuestro mercado laboral a la revolución digital o una directiva también sobre condiciones de trabajo dignas y derechos en la economía digital que cubran a todos los trabajadores, incluidos pues, los trabajadores atípicos, con contratos atípicos también, uh, los trabajadores que son los de, los, de los de empresas de plataforma. Todas estas propuestas no tienen otro objetivo que el de ayudar a nuestra sociedad a, a afrontar en el contexto actual de crisis financiera y de transición ecológica y digital, los cambios de manera eficaz para que sea más resiliente a fin de alcanzar los niveles más altos de calidad de vida y promover el bienestar social. No obstante, no debemos perder de vista que tanto la precariedad laboral como el desempleo y la falta de oportunidades uh, son quizás las principales razones que explican la pobreza en la Unión Europea. Y esta situación se hace especialmente evidente en, los, en las personas jóvenes uh, y ya si eres mujer joven pues se complica todavía más. Um, para ser breves, dos puntos importantes que creo que hay que destacar en cuanto a los nuevos enfoques en materia de políticas uh, sociales y su relación uh, con las líneas de acción y estrategias planteadas por la Unión Europea. Uh, una de ellas es, el, como conoceréis, porque se, se, se trabajó en noviembre de, de 2017, es uh, la programación que fue cuando se programó el Pilar Europeo de Derechos Sociales, uh, que supuso un momento clave para la Europa Social y establecía los principios y definía objetivos y recogía las preocupaciones sociales de la agenda política. Uh, pero, sin embargo, este pilar no es un fin en sí mismo. Si queremos fortalecer de manera efectiva nuestro modelo social uh, y de negociación colectiva, con una negociación so colectiva sólida para reducir las desigualdades, garantizar estándares sociales elevados, la Unión Europea debe cumplir todos y cada uno de los 20 principios de ese pilar. Y otro punto es el tema de la cumbre de Oporto, que fue hace, hace poquitas semanas. Uh, esa cumbre tiene que servir como punto de inflexión uh, y como punto de salida uh, para Europa. Eh, es el inicio de, de, algo, de algo muy importante, de algo muy grande, uh, y no se tiene que ver como el fin ¿no? del cierre de una etapa, sino como el principio uh, para seguir avanzando en materia, en materia social, porque ahora, y más después de la covid ...debemos poner las políticas sociales en el centro. Y para, para como último punto, sí que me gustaría destacar las estrategias europeas para combatir la pobreza. Uh, de cara a la cumbre de Oporto, nuestro grupo político uh, hicimos una declaración sobre, sobre Estado de Bienestar Sostenible... Uh, ...que la firmamos junto al CES, al CSE y la Plataforma Social y en la que pedimos objetivos sociales concretos y ambiciosos uh, y acciones legislativas y no legislativas a nivel europeo, uh, también para atajar los niveles de pobreza. Y desde el punto de vista del trabajo decente y mercados laborales sostenibles, tenemos el mantener las medidas de emergencia durante el tiempo que sea necesario, incluida la continuación del SURE, que como sabéis en España ha ayudado mucho a para poder um, hacer frente a los ERTES, uh, que, que nos han ayudado mucho a, a podernos mantener durante, durante esta pandemia, uh, y, un, y que ese, ese programa SURS pudiera servir como embrión uh, para un futuro uh, programa de reaseguro de desempleo. También una agenda europea para el empleo de calidad, la, la adopción de la directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, que ya se está empezando a trabajar y que creo que sería muy importante para poder hacer frente a estos niveles de, de pobreza. Uh, luego también una rápida y ambiciosa adopción de la directiva sobre transparencia salarial uh, y la importancia de cara a abordar la cuestión de la pobreza en la vejez y en la brecha de las pensiones. Uh, una directiva sobre condiciones de trabajo dignas y derechos en la economía digital que cubra a todos y todas las tra trabajadoras incluidas también, como he mencionado antes, los trabajadores atípicos, que son los que trabajan en, en, en plataformas. A ni, y a nivel de justicia social, pues la implementación urgente de la garantía infantil europea creo que es muy necesaria para terminar con la pobreza infantil. También la directiva marco sobre uh, regímenes de renta mínima. Uh, también uh, en cuanto al bienestar social uh, resiliente, uh, objetivos de gasto claros uh, de todos los programas de la Unión Europea asociados a objetivos sociales y la introducción de una regla de oro uh, para la inversión social. Yo creo que, uh, bueno, como progresista, espero que, y deseo que esta crisis del COVID uh, pues pueda emerger una Unión Europea más justa y sostenible, Creo que hemos dado pasos importantes con la puesta en marcha de las medidas fiscales y monetarias uh, de estímulo para dar respuesta a la situación de una magnitud nunca antes vista. Pero debemos ir más allá a la hora de ejecutar estas medidas, no solo con un enfoque uh, renovado del proyecto social, medioambiental y económico, uh, sino también uh, garantizar su éxito ¿no? en el futuro. Uh, y en cuanto a la preguntita que me ha lanzado Sally sobre el tema de la conferencia sobre el futuro de Europa como sabréis el pasado uh, 9 de mayo pues se lanzó esta conferencia uh, la, la, la conferencia contará con nueve con temáticas que, que, de, que discutiremos en el, en el plenario, el primer plenario lo tenemos el, el próximo 19 de, de, de este mes de junio uh, y bueno como bien sabréis pues con, formamos parte de, de, de ese plenario pues varias, varios perfiles. no, Estamos en los perfiles más políticos, que somos eurodiputados, diputados nacionales, representantes de la comisión, del consejo, pero también uh, habrá representación ciudadana y de la sociedad civil, que creo que es fundamental. Y, y creo que desde todos los ámbitos, porque existen estos paneles ciudadanos uh, y también está la, la plataforma multilingüe uh, en la web, Uh, con la cual los ciudadanos pues, pueden ir haciendo sus aportaciones en base a debates que vayan teniendo. Y creo que es muy importante pues, potenciar esa participación ciudadana, porque al final nos están dando una oportunidad de oro como ciudadanos uh, para poder decidir sobre el futuro de Europa y qué reformas institucionales necesita esta Unión Europea uh, para que en futuras ocasiones de futuras crisis no nos encontremos por ejemplo, con los obstáculos que nos hemos encontrado en las crisis anteriores, por ejemplo. Puede ser un ejemplo de, de, de una de las temáticas, ¿no? Entonces, uh, yo creo que es muy importante que concienciemos a nuestra ciudadanía, que participen al máximo a través de la plataforma web y que, y que bueno, que, que al final el futuro está en, en vuestras manos y también en las nuestras. Y que, bueno, eso, que os animo muchísimo a participar. Y, a, y si tenéis alguna duda o, a, o alguna sugerencia, yo estoy completamente abierta y a vuestra disposición uh, para poderlas hacer llegar también como eurodiputada que va a estar en esa, en esa plenaria. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti porque la verdad creo que es un reto... Y casi era imposible que en tan poco tiempo eh, nos hayas informado de, de todas esas políticas que, que nos suenan tan bien, pero que después habrá que aplicar y ver cómo llegan de verdad a la ciudadanía. no eh, Decía el señor Borrell que... Que la, la Unión Europea tiene documentos y eh, programáticos impecables, pero que a veces la asignatura pendiente es que llegue a la ciudadanía. Tenemos que estar en eso, ¿no? Desde el Parlamento, desde la sociedad civil. ¿Hay alguna, algún comentario y alguna pregunta que os voy a pasar eh, para, para los dos? Eh, si queréis empezamos eh, eh, por Daniel. Eh, por un lado, es, son casi más bien dos comentarios. Eh, alguien que trabaja desde hace mucho tiempo en el medio rural, creo que ya lo tiene él en inglés traducido, dice que desde una entidad que lleva 40 años trabajando en pequeñas comarcas de medio rural, vemos que esta transición verde puede seguir con las políticas que han supuesto la expulsión de personas de los sectores agrícolas y ganaderos. Eh, como la permanencia de macogranjas, el apoyo a las grandes explotaciones, el a, acaparamiento de tierras, sin apostar por pequeñas producciones campesinas, que son los verdaderos nichos de creación de empleo y de sostenibilidad social y ambiental necesarias para afrontar verdaderamente el reto demográfico. Yo creo que esto es un comentario y difícil a lo mejor de, de contestar, pero le ruego brevedad y cuál es su punto conocer el punto de vista de Daniel en en este ámbito que es muy de su especialidad. Gracias. Bueno, well, gracias so much for for the question. Um well obviously you know given that still about 40% of the EU budget go to to the agricultural uh policy sector this is an area where the eu has a huge influence uh, has a hu huge influence on how our landscapes look how our food is made uh, but also what impact this sector has on on the climate and on the environment in terms of uh, biodiversity and uh, pollution of of water and, and so on and there have been huge progresses in uh, in the, in the last few decades But we need to make even more progress now because we're, we're seeing uh, that biodiversity is going down in an alarming speed. Uh, and we know that um, I think about uh, 20% of our CO2 emissions do come from from agriculture. So we need to change the way uh, that we produce food and that we produce agricultural products in, in the European Union, uh, small farms, every, obviously can do something about this, to transition to biological farming uh, is an important element. Um, I mean, working on anti-corruption, I also can say that uh, all this money that the EU spends on agricultural aid is quite vulnerable Uh, to fraud and to corruption. Um, we one, one case that I have worked extensively on is, for example, the Prime Minister of the Czech Republic, uh, Andrei Babiš, who is one of the largest beneficiaries of EU funds, not only in the Czech Republic, but in the entire European Union. He basically became a billionaire with EU funds. and. Uh, well, now uh, for for four years, he is the prime minister of his country. He has been negotiating uh, the next seven-year budget. He has negotiated the Corona recovery package, and and basically by that has helped to to shape well how much of this EU taxpayer money will go into his own pocket. And and I think those kind of situations, uh, you know, that really shouldn't happen. That's um that that's bad we we also see that uh, you know large scale industrial farming in general and this is a larger problem in many eastern european countries than uh, than in the rest of the eu because we have you know under under communist times they made these uh, enormous farms which have now been privatized often uh, you know for for people that were close to the government that now hold these farms but obviously also in the in a kind of food they produce, the kind of working conditions they provide, um, and in the impact on the environment that these have, they, they are bad uh, for, for all of us. Uh, so, so this is something that the EU um, should fund to also, you know, to help all farms to transition, but particularly these enormous farms that we have in certain parts of the Union, to help them transition uh, to a more environmentally friendly, better food production, but also places that provide better work uh, for for the people uh, that that that work on these farms and if if uh, at the same time uh, we well maybe not root out completely but put a halt in some way to to corruption uh, the fostering of oligarchic structures um and uh, you know the misuse of eu funds then then i think that would be a good outcome as well i for example have been fighting fiercely to limit well, to get a, get a cap on, on the amount of, um, of agricultural funds that you can receive, because I think this money should precisely go to small farms uh, and shouldn't create uh, EU funded billionaires uh, with, with huge lands and they keep buying more land. Um, I, I think that's a, that's a bad idea. That's why there should be a cap on, on the amount that anyone can receive uh, for agricultural funds. Muchísimas gracias. Voy ahora... Voy a ahora a, a lanzaros dos preguntas, dos comentarios de los compañeros que, eh, que si os parece eh, pues las contestáis desde vuestro punto de vista eh, distinto. Uno de ellos es que es verdad que cuando hablamos con las personas de, que trabajáis o que, que estéis implicados en, en, en las instituciones comunitarias siempre eh, se suele comentar que y que el tema de la pobreza eh, es una, tiene, tiene la Comisión y tiene los, lo, es más bien de los Estados, que desde la Unión Europea es una responsabilidad limitada. Sin embargo, si entendemos que los reglamentos de los fondos europeos, de los fondos estructurales, son de obligado cumplimiento luego hay que gastar, habría que emplear de verdad ese 25% dedicado a la pobreza, ahora el 5% a la pobreza infantil, se debe cumplir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces yo, nosotros pensamos a lo mejor que lo que hace falta es seguimiento de verdad de eso para que se hagan efectivo algún, estos documentos que como digo son de obligado cumplimiento. Y en ese mismo sentido, el compañero de Galicia que ya... Eso sé que ya ha hecho la misma pregunta, parecida a, a, a, desde el punto de vista de desde España, la directora general de fondos del ministerio. También nos preocupa mucho que teniendo estos documentos que a veces consideramos fundamentales e impecables, la burocracia después hace difícil que, que se haga cumplimiento de ellos. Eh, preguntamos si tenéis alguna idea para que. Eh, para que no sea eh, un impedimento toda la gestión burocrática de, de los fondos comunitarios. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Sí, tú misma si quieres. Empiezo yo, vale. <risa> eh, bueno, sobre, sobre el primer tema, yo que estoy en la Comisión de, de Empleo y Asuntos Sociales, que es donde trabajamos, Uh, muchísimo estos temas, el tema de la garantía infantil, la juvenil, bueno, y todos, todas las políticas que ya he ido mencionando anteriormente uh, para hacer frente a todos estos niveles de pobreza. Uh, sí que es verdad que estamos haciendo un, un trabajo mm, arrollador en este sentido, porque estamos viendo que ahora, pues, mm, esos niveles van encrechendo, entonces hay que, hay que intentarlos frenar cuanto antes, uh, pero sí que es verdad que, que debemos, como bien decía Sally uh, a asegurarnos de que todas estas políticas que nosotros desarrollamos aquí en el Parlamento, pues que todos los estados miembros uh, las cumplan como, como se debe. Eh, por eso creo que, que esa supervisión se, igual debería ser un poco más, más estricta o, o un poco, sí, un poco más estricta, pero creo que, que el trabajo se está haciendo bien a nivel europeo. Uh, y es eso, intentar asegurar que los estados miembros, pues, asegurarnos nosotros desde aquí, desde Bruselas, que los estados cumplan con eso. Uh, y en cuanto a la segunda pregunta de la simplificación de la gestión, en cuanto a los fondos, ya se han simplificado uh, los fondos uh, a raíz de la pandemia, uh, en cuanto a los temas burocráticos. España es un país uh, muy garantista en cuanto a la gestión de fondos, con niveles de absorción en torno al 100%. Uh, pero pero bueno uh, sí que es verdad que la burocracia la burocracia se hace pesada a veces y, y es verdad que es que es muy larga a la hora desde que desde que tú presentas un proyecto o un o, un, bueno, o pides unos, unos fondos o demás uh, hasta que se te conceden si cumples todos los requisitos es verdad que, que pasa un tiempo uh, bastante elevado. Uh, pero bueno, durante la pandemia sí que es verdad que se han acortado un poco estos, estos plazos, pero sí que es verdad que, que debería ser una norma mm, a largo plazo, uh, que los plazos fueran incluso, incluso más cortos para poder hacer que este dinero y estas uh, ayudas pues puedan llegar uh, cuanto antes a la, a la ciudadanía. Muchas gracias, Daniel. Yes. So it's it's it's true that it's sort of not much direct competence, but the EU can set also a lot of minimum standards and and, and set a frame. But we also have to say that in in many areas, member states <clears throat> so very fiercely guard this this competence, right? Even if you're trying to set minimum standards, you know there is this idea for a minimum wage in the European Union, which would obviously be adapted to the economic situation in, in each place, right? Obviously you cannot have the same minimum wage uh, in Paris and in rural uh, Romania, you know, because living standards, uh, the prices are, are very different in, in, in those places. Um, But but even if you're trying to do that, adapted to the local economic situation, uh, you know some Nordic countries say uh, we don't want that because we're afraid that this will undermine our high social standards that we have in Denmark, in in, in Sweden or Finland, and so it's. I mean, particularly this area of social policy has been incredibly uh, difficult to make progress on I find um, in in in the last decades and it obviously doesn't help that in many of those areas uh, decisions still have to be taken by unanimity so if if one small country says no, it's a no for everyone um all all this complicates things and and I have to say if we, if we want to ensure that there is proper support for the European Union and for its policies, we have to complement what we do uh, on the market and what we do, uh, as I said, on the on the Green Deal, this has to be complemented with, with social aspects. This is so vital because it you know overall for the economy these things bring us advantages but as i said there are individuals that that, that are not reached and that are left behind and those will turn against uh the, the the european union so so we need that social pillar we need that balance you know if for example we say we're gonna uh, introduce co2 pricing uh to uh, to fight climate change Well, the, the poorest in, in our societies are going to be those most affected and paying the largest share of the income for that, uh, for, for energy, for transport and so on. So there needs to be mechanisms uh, to go against that because it shouldn't be that Our necessary fight, for example, for climate change, but also for, uh, you know, a more modern economy in the future, that this is done on the back of of the poorest and the weakest in in in our society. So we need that social pillar uh, of the European Union. There is something to say, Daniel, about. Sobre... Eh, sobre los aspectos burocráticos, la manera de, de que sean más accesibles los fondos. Yeah, it's, I mean that that is a difficult, uh it's it's a difficult one, and and particularly for for someone like me who with a background in the fight against corruption, because obviously one of the challenges is when when we're distributing EU funds, we have to make the rules the same everywhere. Right? I can't make different rules for Spain and different rules for Belgium and different rules for Sweden. But when with the same kind of rules, I have to prevent that this money is being stolen by Orban and his family and crook, friends. And, and then I know that in many other parts in, in, in Europe, you know, is good NGOs, there is good social organizations that, you know, Are doing fantastic work with this money and I now am imposing the same ardent rules and checks that this money is well spent because I'm also trying to prevent that this is being stolen in other parts of the Union. You know, coming up with the with the right rules that work uh, in, in Finland and in Romania is a challenge. Um, obviously anything that you guys can do, those of you that work with EU projects, to give concrete feedback Uh, where really things are uh, getting out of hand or, or unnecessary, do do provide feedback. Do give us the examples, and we will do our best uh, to to do something about it. But I also want to say, I mean, as much as there is that impression that the European Union is bureaucratic and cumbersome, if. I, I think the European Union is the the uh, the biggest reduction in bureaucracy that we have ever done, basically. Particularly when this concerns cross border. Um, procedures, right? We're seeing now with Brexit, the enormous bureaucracy that we're creating, you know, that every single little sale, even if you make an online purchase on Amazon uh, from a UK seller, all of a sudden this has become enormously difficult. You have to pay uh, all kinds of fees and uh, tariffs on, on this and, and fill in forms. And, and a lot of UK sellers have, have given up now to sell to the European Union because of the bureaucracy. So that shows us how much we have reduced bureaucracy uh, inside the European Union. But obviously when it comes to distributing EU funds, this is not perfect, uh, so do tell us where we can make things better. Muchas gracias, ya no, eh, no vamos a tener más tiempo para más preguntas, pero sí que me parece que nos quedan tres minutos. Os doy a los dos ponentes si queréis para cerrar o para un minuto a cada uno por, para acabar en tiempo, sobre todo por vosotros que tenéis prisa. ¿Queréis añadir algo o, o finalizamos? Como queráis, Alicia, Daniel… I can just say, uh, well, any one of you that's interested in following my work, particularly uh, as uh, regards the conference on the future of Europe uh, that is taking off now, I, I put a link in the chat um, and you can subscribe to regular updates, including in English. Um, thanks for the discussion and uh, see you soon. Yo, súper brevemente, agradeceros muchísimo la invitación y esta, esta ponencia que creo que es interesante, sobre todo explicar uh, lo que se hace a nivel europeo, que no siempre, no siempre es fácil de hacerlo llegar a la, a la ciudadanía y a los agentes sociales, entonces uh, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, como he dicho antes, quedo a vuestra total disposición para lo que necesitéis. Mi correo electrónico es público si buscáis en la página del Parlamento, así que cualquier cosa, allí estaré para ayudaros. Muchas gracias. Salió el micrófono. Eh, vamos a Muchas gracias, vamos a utilizar el, el ofrecimiento, seguro que nos hacéis. Nosotros somos una, una red europea y desde luego creemos que hoy más que nunca están en vigor lo, los principios por los que se crearon. ¿no? Más que nunca hoy tenemos que luchar por, por la igualdad, por el respeto a la dignidad de las personas, eh, por la igualdad de oportunidades para todos, entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad, que es muy difícil. Es eh, decir, que respetamos la dignidad con el número tan importante, tan grande que hay de personas pobres en, en, en Europa. Así que tenemos que seguir eh, para, para lograr esa, esa unión que, que son los fundadores y que tantas personas para tantas personas es vital. Eh. Muchísimas gracias.